Hoy es el turno del iPhone 11. Vamos a estar haciendo un review eh, para ver si merece la pena o no y para que salgas de dudas. Bueno, os recomiendo que os suscribáis al canal. Este siempre os lo digo y os recuerdo también ese formulario que hay para dejar tus opiniones y tus comentarios y más propuestas donde quieres que hagamos vídeos y más cosas. Entonces ya sabéis que ese enlace y todo lo dejo en la descripción También os dejo la página web del canal y... Aquí tenéis las redes sociales del canal Donde más eh, contenido subo es en TikTok Porque en TikTok suelo hacer adelantos y grabo cosas Pero en Instagram también voy a empezar a hacerlo Aquí os lo dejo El iPhone 11 ha sido el más vendido el año pasado, en 2020, con casi 40 millones de unidades. Es muy buen dispositivo porque además tiene el mismo formato que el resto de los iPhone de ahora, como por ejemplo el iPhone 12, el iPhone 12 Pro. Lo tenemos disponible en seis colores, que son el negro, el verde celestina, el amarillo pastel, malva, el color rojo y el blanco. A mí personalmente los que más bonitos me parecen son el negro y el rojo. Esto ya es decisión vuestra, así que cualquier eh, color que os elijáis os va a encantar. En este iPhone tenemos muchas opciones para elegir la capacidad. Tenemos de 64 GB de 128 y de 256. De 64 lo encontramos eh, por 689 euros, 128 gigas lo encontramos por 739 euros y de 256 nos lo llevamos por 859 euros. Además Apple nos da la opción de de entregar un iPhone antiguo un iPhone que tengamos y no usemos para que nos salga más barato el que nos queremos comprar ahora yo lo estoy haciendo con el iPhone 8 Plus para que lo veáis de ejemplo me están preguntando varias cosas si le doy a no me preguntan por los botones y por más cosas y eso ya lo tenéis que investigar vosotros lo que pasa es que como siempre, de manera natural, todo envejece, la tecnología también envejece y por eso cada vez van saliendo modelos más nuevos. El único inconveniente que yo le pongo a este iPhone es que probablemente tenga los bordes un poquillo más gordos, pero eso no va a influir nada porque de manera natural, día a día, al usarlo, no nos vamos a dar cuenta. En cuanto a la pantalla, es LCD. Es decir, que el contraste y los blancos van a ser un poquito peores, pero aún así sigue estando genial. La pantalla tiene 6,1 pulgadas, es el eh, tamaño perfecto para hacer todo lo que quieras y disfrutar de tu contenido. La batería también se consume más rápido, pero bueno, también nos da eh, autosuficiencia para un día entero. Se carga con 3.110 mAh, un poquito más que la del iPhone 12, que es con 2.815 mAh. Según Apple, tenemos 17 horas para reproducción de vídeo. Tenemos también hasta 10 horas eh, haciendo directos, realizando directos. Tenemos también incluso 65 horas para reproducir audio, nuestras canciones, escuchar audios. Y bueno, aquí nos habla de que tiene carga rápida y que el cargador se vende por separado. Apple ha tomado esta decisión de vender lo que es el enchufe por separado para comprarlo tú. Entonces pues hay que... En, el, en la caja, en la propia caja, lo único que nos viene es el cable. Si tenemos algún enchufe antiguo, eh, también no hace falta que nos compremos un nuevo cargador. Pero bueno, esto ya son decisiones personales. En cuanto al brillo, está bastante bien. Tiene el suficientemente brillo como para que el dispositivo se vea. Y de eso sí que no tenemos ninguna queja tenemos también el modo oscuro que eso ya lo sabéis de sobra y a mí me encanta porque está genial me gusta mucho más que el fondo eh, blanco estas son las dimensiones que aparecen en la página de apple tenemos de alto 15 centímetros de ancho casi 8 centímetros de grosor casi 1 centímetro 0,83 y de peso 194 gramos sí que es verdad que este iphone es un poquito más grueso que eh, otros iphone como por ejemplo el iphone x o el iphone 12 o el iphone 12 pro pero luego no se va no, casi no se nota funciona con el chip a 13 bionic eh, es un buen procesador es muy buen procesador actualmente eh, el procesador más nuevo es el A14 así que tened esto en cuenta la cámara es muy buena porque graba 4k incluso hasta a 60 fps cambiándolo en la esquina de ahí arriba que habéis visto el gran angular y el ultra gran angular permite también que las fotos se enfoquen mejor y que sean de más calidad en conclusión para mí la opinión es que yo este dispositivo si tuviera un iPhone 8 o un iPhone 7 sí me lo compraría porque es muy buen dispositivo. Además en la Apple Store lo encontramos eh, por 600 y algo euros y la verdad que merece la pena y las actualizaciones también eh, van a llegar hasta dentro de mucho así que por eso no hay que preocuparse y además la pantalla está perfecta porque el tamaño es perfecto y la calidad es perfecta así que pues este ha sido el review y espero que apoyéis más vídeos de estos y que respondáis la encuesta porque ahí eso es lo que me hace falta a mí porque es difícil pensar qué contenido subir eh, porque tengo muchas ideas pero no sé qué grabar y pues eso, también tenéis la página web, os dejo también eh, los nombres de las redes sociales y ya está. Y nos vemos en el próximo vídeo.